Bueno, señores, vámonos en este momento es a recibir a nuestra querida Andrea Manjarres, nuestra psicóloga, doctora Andrea Manjarres, que nos va a dar unos tips, unas claves para identificar a las personas tóxicas. Así es que sí, hay que oír eso, señores. <risa> Atención. Bueno, vamos a escuchar porque, esto. Porque hay muchas tóxicas y muchos tóxicos que se disfrazan de mansa oveja y cuando usted viene sí. a ver, ha comprado lo que no debió. Eh Andrea, ¿cómo Así está? Es. Buenos días. Un problema. Muy buenos días. Muy bien, gracias. Y sí, como dices, hay muchas personas que se acercan a nuestra vida con piel de oveja, como dicen, ¿verdad? Sí, sí. De las aguas mansas, líbranos, señor. Pero este tema no solamente lo queremos hablar en términos de relaciones de pareja, sino en general. ¿Sí? Muchas veces tenemos supuestas amistades. Uno, y... lo, uno los ve como garzas blancas y cuando viene a ver... <risa> Son maura negra. No, es. están clavando el cuchillo por la espalda. Y yo creo que a todos, a todos nos ha ocurrido. Sí, definitivamente. definitivamente. Pero bueno, afortunadamente no tenemos más las personas buenas que las personas malas, ¿no? Pero eh, tenemos que empezar entonces acá a pensar. Primero, la intención de este tema no es... Eh, digamos fomentar o motivar la desconfianza hacia el otro. No. ¿Sí? Eh, es totalmente importante tener claridad de que el ser humano necesita una red de apoyo para salir adelante. Se necesita, además de su familia, necesita tener también amigos, personas cercanas que le ayuden, que le permitan desarrollarse y apoyarse, para alcanzar sus metas y para salir de los problemas que nos da la vida. Sin embargo, tenemos que ser bastante claros al darnos cuenta que hay relaciones tóxicas. ¿Sí? ¿A qué llamamos una relación tóxica? Una relación tóxica puede ser una relación, por un lado, de dependencia. Es decir, que yo o esa persona, bueno, de una construcción en la cual no hay una independencia, que cada uno se siente autónomo, que puede tomar decisiones, sino es algo más bien como el tipo de tipo adictivo, yo siento que necesito a esa persona para estar bien, para estar feliz, que si sí, o esa persona siente eso hacia mí, aunque cuando hay este tipo de construcciones eh, tiene que ver con los dos lados, ¿no? a veces me dicen no, pero es que es esa persona que siente como que si no está cerca de mí, entonces que no puede tomar una decisión, que no puede estar feliz? pero no, pues tú también les das, mantienes esa pauta de relación. Entonces, como ese carácter a veces negativo, eh, de dependencia emocional, eh, por un lado. Por otro lado, eh, relaciones tóxicas en el sentido de no ser sincera, ¿sí? Que muchas veces creo que ese amigo es amiga, o incluso, tristemente, ese familiar, porque también puede ocurrir dentro de la familia, que ese familiar está allí y, uh, y me apoya. Pero a veces me di cuenta, pero Dios mío, ¿pero cómo se filtró esta información? ¿Pero cómo se me da bien esta actividad, este plan que yo tenía? Pues tenemos que reflexionar y darnos cuenta quiénes tenemos alrededor. No es caer en una paella novia, desde luego, pero uno siempre debe tener una actitud reflexiva la vida Cuando algo me sale mal, yo debo de sentarme con cabeza fría y pensar Hacer una balanza. ¿Qué hice bien? Ahora, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué pudo haber incluido en que esta situación no eh, se diera? ¿sí? Y otro elemento eh, también muy importante es ver el cómo la persona habla de ti, eh, de cómo esa persona ¿está contigo y en qué momento? porque a veces, ah eh, no, es que es mi amigo ok, pero cuando tú estás en una situación difícil tú le llamas, ay, me hoy no puedo, yo tengo una situación en el trabajo y siempre lo mismo entonces, ¿es tu amigo? o realmente, o dentro de la familia es la persona que tú sientes más cercana porque a veces puede ser que tú sientes mayor afecto, ¿no? pero esa persona, pues hay otro elemento que tenemos que mirar allí y es la reciprocidad ¿Sí? ¿Qué estoy dando y qué me da el otro? No es que yo a cada cosa que doy estoy esperando que el otro me devuelva con la misma manera, no. Pero si se supone que yo estoy allí para apoyar al otro en cada una de las situaciones, que trato desde el amor de apoyarle en todo lo que necesite, pues aquí mismo tú esperas que esta persona desde sus posibilidades esté contigo. ¿Sí? Y cuando no se da lo mismo, tenemos que darnos cuenta. Hay que escuchar también a veces los comentarios. El amor a veces nos ciega y no nos damos cuenta. El amor no solamente en términos de pareja, sino el amor a un amigo, a un hermano, a un familiar. A veces de pronto alguien nos hace un comentario: pero mira, tal situación. Claro, no puedo juzgar y dar por sentado que todo lo que me dicen es real, pero. Por lo menos, dar el beneficio de la duda y yo reflexionar al respecto y hablarle al otro directamente. Eh, hay otro tipo de relaciones tóxicas y está en términos de las malas influencias. Si yo sé que soy una persona más o menos influenciable, ¿cierto? A veces tiene falta cierta fuerza de voluntad, como llamamos, para poder trazar una meta, para hacer un cambio en el estilo de vida. Sí, eh, algo clásico de voy a empezar a hacer ejercicio porque tengo una vida más saludable, porque quiero bajar de peso o subir de peso, ¿verdad? la gestión muscular y esto pero vemos que esta familiar, vemos que ese amigo, en vez de apoyarnos, de sí, claro, vamos a hacer ejercicio, tal, pues, ay no, eso no vaya, vamos a hacer tal cosa y nos damos cuenta que ocurre en varios aspectos, pues es una manera de sabotearnos también y no es una influencia positiva. Si esa persona sí hace ejercicio, pero no te incentiva a hacer ejercicio, sospecha. Ahora, si es una persona que, por ejemplo, no hace ejercicio, pero también en términos generales no tiene metas muy ambiciosas, no quiere muchas cosas, y esto lo conectamos con un tema que habíamos tocado en nuestro programa, ¿cierto?, donde nosotros estamos fuertemente influenciados por las personas con las que nos compartimos. Entonces, si yo creo que es una persona que... Tiene un proyecto de vida poco ambicioso, que tiene poco deseo de superación personal, hábitos poco saludables, pues también es una mala relación. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que detectar Cuando estas personas nos pueden hacer daño. Emocional, económico, moral, ¿sí? porque también muchas veces se están inventando o diciendo cosas de lo que. Ahora, la idea no es ir y atacar, ¿no? Porque si yo me convierto en lo mismo, empezar a hablar, ah, es que fulano, fulano, está hablando y esto, ¿quién me va a diferenciar de esa persona? ¿no? ¿Qué es lo prudente? Agradecerlo por lo bueno, porque seguramente hemos dado cosas positivas, clarificarle que nos hemos dado cuenta de lo tóxico de la relación y puntualizarle, mira, esto, esto, esto y esto que ocurrió, esto, esto y esto que dijiste. Esto y esto que dejaste de hacer también. Y alejarnos. ¿sí? Especialmente si estamos hablando, bien sea de relaciones de pareja o bien sea de relaciones de amistad, pues es muy prudente alejarnos y hacer rupturas de dichas relaciones. Ya si es una cuestión familiar, bueno, hay que darle un manejo un poco distinto, con distancia, pero desde luego sin empezar a dañar. La dinámica familiar. Pero entonces, ojo con esos comentarios venenosos. Ojo con la cuestión de la envidia. Que uno puede, perdón, no pero... sé Envidia fulano, culana. Si quizás tiene un trabajo igual o mejor que el mío. O tiene un excelente matrimonio. O sus hijos... Pero a veces el ser humano ve afuera... Y cree que sus problemas se deben al otro, y no por sus propias carencias. ¿sí? Y muchas veces, recordemos la ley del espejo, el otro le molesta lo que no hace, pero no porque uno está actuando mal, sino porque cada cual tiene sus propios conflictos. Y hay personas que lamentablemente no han sanado. Miren al otro, si se sienten infelices, de cierta manera buscan, consciente o inconscientemente, dependiendo del caso, que el otro también sea infeliz, que el otro también fracase. ¿sí? Entonces, en este sentido, uno no se puede ponerte salvador, hay que buscar la paz. Alejarse en postura de amor. Incluso si hay una postura de, de creencia religiosa, hasta orar por esa persona si sí, pensamos en la si sí, somos de, los de de la línea de la meditación y tal hacer oponer polo, andar buena energía aquellas personas y, pero tampoco ojo el señor dijo los quiero mansos pero no mensos a mí me gusta mucho esa esa frase hay que ser nobles pero tampoco permitir que otra persona pase por encima de nosotros hay que trazar límites hay que ser acertidos, hay que aprender a decir no y cuando lamentablemente hay una relación que en vez de dar bienestar mutuo a las partes nos hace daño, ponerle un estado. No sé si tengan alguna pregunta ahí en el estudio. Alberto desde allá de New Jersey, eh, le pregunta que si hay personas que atraen a personas tóxicas. Sí lo bueno. eh, mira, ¿por qué ocurre? Eh, realmente hay cosas que uno, bueno, esto depende de la postura que lo estemos mirando, digamos, la respuesta. Desde mi marco, digamos, teórico, en el cual y epistémico, como modo en psicología, sí. Hay una cosa que llamamos en psicología la sentencia autocumplidora. ¿sí? Es como cuando uno empieza algo y dice, voy a salir con esta persona. Voy a conocer, pero seguro que me sale mal. Otra relación tóxica, otro hombre celoso, o este amigo se nota que a lo mejor va a ser un envidioso. Entonces, si desde ya yo estoy pensando que las cosas van a salir mal, es como un mal, tú lo atraes. Y mm. sí, porque es autocumplidora ocurre. ¿Sí? Entonces, eh, también tenemos que ver que cómo en nosotros mismos qué es lo que pasa, qué es lo que resuena. Porque incluso hay personas que también, después de darse cuenta de, de las relaciones tóxicas en las que estaban bien sea de pareja o amistad, familia, se victimizan, ay, pobrecito, yo, siempre me pasa eso. Cuando encuentro una pareja, entonces es una persona celosísima. Si tengo un amigo, es un amigo envidioso, tramposo, que me roba. que pues hay un discurso victimizante del cual, digamos, también hay ganancias entre comillas. Porque entonces los demás también eh, centran la atención hacia ti y tratan de compensar, de cobrecito, de pobrecita, de acompañar. Entonces, si tenemos una pauta muy reiterativa en nuestras vidas de que Dios mío, cada relación que construyo, de pareja, de amistad, de familia, una relación tóxica, tóxica, tóxica, revísate. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Y por qué estás atrayendo este tipo de relaciones a tu vida? Doctora, ¿y qué puede hacer alguien que, encima de que la persona es tóxica y lo sabe, pero ama a esa persona? O sea, es difícil decidir entre o me quedo en este ambiente terrible, ¿eh? o abandono porque no lo puedo soportar, ni contigo ni sin ti. ¿eh? Es una decisión el, difícil, una, es una especie de alternativa del diablo. El amor es una construcción, amada. El amor es una construcción, el amor no es un estado. El enamoramiento sí, ¿sí? Todas estas sustancias bioquímicas que además se parecen mucho a uno estar borracho, eh, ¿sí? uno ni siquiera puede pensar con claridad. Pero el amor es una construcción mutua y es algo que eh, el amor debe eh, tener un proceso, un tiempo, ¿sí? Donde yo empiezo a amar el otro pero es una cuestión recíproca, el otro también me ama, ¿sí? el otro también me va llevando a, y yo voy llevando al otro a. Entonces, si a mí me cuesta mucho terminar una relación de pareja, siendo ya plenamente consciente de que es una relación tóxica, de que esa persona no es una buena compañía, de que me está haciendo daño, tengo que revisar mi amor propio. Y además, es muy probable, muy probable, que realmente no sea amor, una tendencia a la, a la costumbre, puede ser, una tendencia a construir relaciones de dependencia, ¿sí? A veces tenemos carencias, por ejemplo, tuvimos la carencia, sentíamos la falta de amor de la mamá, de la mamá del papá, entonces lo proyectamos en las relaciones de pareja o relaciones con amistades, ¿sí? Entonces, eh, hay que revisarse uno, porque cuando uno está sano, emocionalmente, espiritualmente, cuando uno se da cuenta que una situación dañina, se aleja. Si uno le cuesta, aunque le duela, yo no quiero decir que no le duele, pero toma la decisión con todo el dolor del alma, pero la toma y la supera. Pero si te cuesta tanto y se mantiene en esa pausa, revísate, que hay pasa algo. Y eso es lo que las personas tienen que tener clarísimo. Bien. Entonces, doctora, en resumidas cuentas, eh... ¿Cuáles son las características que muestra una persona tóxica? Sencillo, que no Pero, te deja no, ni... No, no, no. Lo posesivo que pueden llegar a ser. ¿Posesivo? Sí. Posesivo, celoso. Posesivo. Estoy anotando, ¿eh? Sí, veo que lo estás anotando. Sí. La falta de honestidad, ¿verdad? Bueno. Que no nos dice con claridad las cosas. Sí. Que eso va muy conectado con la siguiente parte, que es la hipocresía. Bueno, yo no soy posesivo, yo no ahí Obsesivo. También el el obsesivo es? tiene característica obsesiva. Sí. El tóxico. O sea que... el es, tóxico. Obsesivo. es obsesivo. Es obsesivo, Es decir... Sí. ¿Qué, qué te más? puede llamar, te puede buscar demasiado. También busca. eh, una persona que condiciona obsesivo. la relación. ¿sí? Somos amigos, sí. Somos pareja, cita, ah, cosa. La si dejas, sí. la condiciona Si me dejas, me mato. Si dejas de ser mi amigo, no puedo sentirme bien, voy a deprimirme, voy a esto, yo no puedo, ¿sí? El condicionamiento del amor, eso no es amor, cuando se condiciona, ¿okay? Y eh, sobre todo, el amor no duele. Si algo en la relación te duele, revísala, porque probablemente no somos sinceros. Sea cual sea la naturaleza de la relación. Entonces, otra característica es que en realidad no busca tu bienestar. Por lo general busca su propio bienestar, son personas egocéntricas. Okay. Bien. Bueno, aquí yo tengo, vamos a ver quién quiénes encajan ahí. Posesivo, ¿Eh? falta sí. de honestidad, obsesivo, eh, obsesivo, condiciona la relación. Sí. Eh, eh, provoca dolor, verdad en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la otra persona mm. no necesariamente que sea pareja y no busca el bien de, de la otra persona no, porque sino el propio suyo el propio, verdad eh, vaya a ver si usted, amigo televidente eh, anote eso y vaya a ver si usted encaja ahí bueno, Sí, me lo voy a aplicar a mí el texto ahora bien, gracias Andrea alguna otra cosa, no, bueno creo que ella se despidió, adelante Andrea si tienen dificultad para cerrar este tipo de relaciones, ya sea amistad, familia, pareja, o si se han dado cuenta que en reiteradas oportunidades les pasa, les pasa, es bueno buscar apoyo de un profesional de psicología que les permita que les hagan las preguntas adecuadas para que ustedes encuentren sus respuestas, porque en realidad el psicólogo no da consejos ni da las respuestas. El psicólogo lo que hace es que te plantea las preguntas para que tú encuentres tus respuestas y te acompañe en el camino. Entonces, si esta es una situación reiterada en tu vida, te invito a buscar el acompañamiento de un psicólogo capacitado que te haga esas preguntas, que te encuentres tus respuestas y empieces a construir relaciones sanas. Porque eso no solamente depende del otro, también depende de ti. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarre. Mira, ten cuidado que se te está cayendo el librero. <risa> bueno, gracias Andrea, muchas gracias. Tú sigues dando servicio. Eh, en lo, eh, ¿Cómo se contacta contigo la gente? ¿Cómo hace contacto con la doctora Andrea Manjarre. Básicamente <risa> <risa> todavía estoy en telepsicología, estoy trabajando en psicología online y en día son unos Skype. Pero sigo siendo parte del staff del Materno Infantil, así que se pueden contactar conmigo a través de las redes sociales. Andrea Manjarre Psicología, tanto en Facebook como en Instagram. Y les anuncio que ya está mi sitio web que se llama tupronovia.com. Así que de hecho en unos días les voy a hablar de este proyecto porque se va a hacer no? el lanzamiento oficial tupronovia.com. Pueden buscarlo, ahí están todas las informaciones para obtener su Qué bueno, magnífico. Gracias Andrea, pasa buen día, muy agradecido Gracias. como siempre, unos temas interesantísimos, ¿verdad? Así es que nosotros vamos a ver qué dicen nuestros amigos de la red social WhatsApp.